sistema de prospección en linkedin como debería ser lo revisamos así que acompáñame En digital 868. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 19 de enero del 2022. Vamos a hablar complementando la información del de día lunes sobre el sistema de atracción. Vimos el lunes, hoy vamos a ver el sistema de prospección en LinkedIn, cómo debería serlo. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales que y empresas, empresarios que quieran eh, crear oportunidades de negocio de manera constante en LinkedIn, aumentar esa, que esos leads les vengan de manera pues cualificada, calificada para que ustedes puedan pues generar más venta. De eso se trata a través de las mentorías, nosotros les enseñamos cómo Implementar un sistema paso a paso. Así que presenta tu candidatura. Arrancamos el 2 de febrero y estamos pues revisando ya eh, a los eh, a las empresas que van a trabajar. Se necesita para esto que tenga mucho compromiso, pues tiempo para implementar la estrategia, pero una vez implementada, pues la van a la van a romper. <ríe> Les va a ir súper bien con eso. Garantizadísimo. Y la segunda, pues que si quieren que nosotros entremos a cerrar la venta como tal, a través de nuestro, nuestra solución K-Closer, nosotros somos cerradores de eh, ventas, closers de ventas de alto valor. Así que si tienes una empresa con un ticket promedio mayor de 5 mil dólares, pues también puedes registrarte para ver si podemos hacer sinergia juntos. Así que en kateman.com slash closer también lo puedes revisar. Les dejo. En las notas del programa esto. Y bueno, volviendo al tema. Vamos a ver el sistema de prospección en LinkedIn que es vital hacerlo. Pero claro, antes esto es súper importante para ello que hayas pulido tu estrategia de atracción. Y eso yo los dejo en las notas del programa. El enlace para el episodio de lunes que era el 866. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿cómo funciona el sistema de prospección? Pues bueno, eh, es básicamente el siguiente. Es tener eh, tu público objetivo clarísimo dentro de la estrategia. Esto es súper importante. Y ojo, mientras más segmentado, mientras más preciso, es, da, más detallado esté, porque, ojo, y esto independientemente de que lo hagas en LinkedIn o en cualquier otra plataforma, si tú eres muy generalista con tus propuestas, pues no vas a tener el éxito deseado. Si realmente quieres incluso hasta facturar más de seis cifras, debes ser lo más específico posible en tu nicho de mercado. Y claro, dentro de LinkedIn, habiendo más de 700 millones de usuarios, lo interesante es que podamos segmentar a esas personas no queremos hablar con esos 700 millones queremos hablar con ese público objetivo específico al cual nosotros hemos seleccionado o hemos identificado que aportamos valor luego el segundo paso pues digamos que es muy sencillo es transformarlo a que pasen a ser nuestros contactos de primer grado por lo cual es eh, importante hacer una buena segmentación luego que haya un buen mensaje a, a conectar y luego a convertirles en potenciales compradores en realidad son tres pasos tener bien claro tu público objetivo segundo transformarlos en un contactos de primer grado porque ahí tú vas a poder mandar mensajes cualquier cantidad eh, mucho más fácil de manera gratuita y luego convertirlos en potenciales compradores a través de manejar una buena relación con ellos. Esto de paso es lo que nosotros revisamos y les enseñamos cómo hacerlo dentro de Leads for Sales, que son nuestras mentorías. A la larga, el LinkedIn, en LinkedIn el proceso de venta debe ser muy simple, muy simple. De todas las red de, de contactos que hay en LinkedIn vamos a sacar solo los de primer nivel, ¿no es cierto? Y luego vamos a hacer pues, que nos compren a través de enamorarlos, de atraparlos, de atraerlos con nuestro mensaje de comunicación que ya lo hemos visto en nuestra estrategia. Así que, ojo, atención, es súper importante manejar un sistema de prospección. De hecho, nosotros también, esto lo puedes hacer manual, que te va a llevar tiempo, pero una vez estandarizada y hecho con estrategias, lo podemos automatizar, que esto es lo valioso y lo potente. Y tú, te dedicas a brindar más valor a la empresa y ciertas actividades, digamos, repetitivas y que no te aporten valor, pues las podemos o delegar o automatizar. Esto es parte de este sistema de prospección. Así que, pues bueno, queda esta información en general. Debe ser un sistema de prospección muy, muy este, fácil, eh, pero obviamente hay que, hay que saberlo manejar. Y esto siempre, como yo decía, va compaginado con eh, una estrategia de atracción. En, digamos, en, con relación con la estrategia de, eh, de atracción, la de prospección es más rápida, ¿sí? Porque estamos prospectando y ya dependerá también de tu constancia eh, en, dentro de la herramienta. Pero es muchísimo más rápida porque la de atracción es más lenta. Ahora, si combinamos las dos, tanto la de atracción como la de prospección, Genial, viene genial. Así que, pues bueno, con esto me despido y pues nada, deseándoles un excelente miércoles. Recuerden este, registrarse en nuestras soluciones si están interesados en las mentorías, en Leads for Sales, es mentorías y la otra en para cerrar las ventas en cateman.com slash closer. Así que. Están ahí esas las invitaciones. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una valiosa entrevista de hablando sobre un tema muy, muy interesante, que son los eh, cómo promocionarte en un marketplace eh, con Carlos Moreno. Así que, bueno, sin más, me despido. Un abrazo. Chao, chao.